Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a comenzar el estudio del diencéfalo. Como ya sabéis, el diencéfalo es la parte del cerebro entre el telencéfalo y el mesencéfalo. En estas imágenes lo está representado en este color rosáceo. ¿vale? En este se trata de una imagen donde encontramos un corte sagital medio, ¿de acuerdo? y si nosotros hacemos un corte eh, coronal nos encontraremos con esta imagen. Bien, eh, fijándonos en la imagen coronal, podemos decir que las estructuras del diencéfalo están todas situadas alrededor del tercer ventrículo, que es este espacio que vemos aquí. vale Pues venga, vamos a empezar a estudiar más en profundidad y salimos de aquí y ponemos esta imagen, ¿de acuerdo? Bien, pues, eh, el diencéfalo lo vamos a poder dividir en tres eh, estructuras, lo que es el epitálamo, hipotálamo y tálamo. Vamos a empezar a estudiar lo que denominaremos epitálamo. Lo ponemos aquí, epitálamo. ¿vale? Y el epitálamo, vale además de, bueno, es una estructura que, la vamos a, que se va a localizar en esta área, ¿vale? pero a nosotros lo que nos va a interesar será una glándula, que es la glándula pineal. ¿vale? Ponemos aquí para que nos... glándula pineal. Es la glándula pineal, que se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a producirme la liberación de melatonina. Y puedes decir, bueno, ¿y qué hace la melatonina? Bueno, pues la melatonina está asociada a los ciclos circadianos, o sea, a los ciclos de luz y de noche. Se relaciona, bueno, pues con el sueño. ¿Y eso a qué es debido? eso es debido a que llegan desde el globo ocular, van a llegar directamente una serie de fibras a la glándula pineal, transpor, eh, transmitiéndole o aportándole información sobre la luz, sobre el brillo, la cantidad de luminosidad que hay. Esto en cuanto al epitálamo. Eh, otra estructura que vamos a encontrarnos será, y la vamos a poner color verde aquí, es el hipotálamo. El hipotálamo se va a situar, fijaros, hipo debajo del tálamo. Es un área muy pequeñita, ¿Cómo la vamos a poder localizar? Bueno, pues muy sencillo. Eh, localizando en un primer momento lo que es la glándula pituitaria o la hipofisaria. Y la tenéis aquí. ¿De acuerdo? Si yo localizo esta glándula, ¿vale? entonces ya sé, ya puedo localizar eh, dónde voy a tener el hipotálamo. Y el hipotálamo lo voy a tener, va a estar a ocupar esta zona de aquí. Ponemos aquí. ¿Vale? Por tanto, el hipotálamo va a ocupar, es una estructura que ocupará tanto el suelo como la parte de la pared lateral del tercer ventrículo. ¿De acuerdo? Aquí nosotros tenemos, esto es el tercer ventrículo, lo voy a marcar aquí. Este es el tercer ventrículo. Pongo así. Y el hipotálamo, como hemos dicho, estará ocupando lo que es el suelo de este tercer ventrículo. Va a estar formado por una serie de núcleos. Os vamos a contar lo que es el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, tenemos los tubérculos mamilares y el infundíbulo. Y os voy a poner aquí el infundíbulo. El infundíbulo se trata de esta parte de aquí. Vale. Que es, no es, no es más que es una estructura eh, que va a poner en comunicación el hipotálamo con la glándula hipofisaria. ¿vale? Con la glándula hipofisaria, que es esta de aquí. No se sé ve muy allá, vamos a poner, a ver si aquí ahora. Con la glándula hipofisaria, ¿de acuerdo? La glándula hipofisaria es la encargada de la liberación de hormonas importantes a la hora, eh, relacionadas con la fisiología. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí. Le vamos a poner con este color, que es la glándula hipofisaria. Bien. Vamos a ver, por tanto, cuál es la función del hipotálamo. La función del hipotálamo no es otra que la regular la homeostasis del organismo homeostasis. ¿Cómo va a regular esta homeostasis? Pues a través de dos, bueno, eh, a través regulando el sistema nervioso autónomo y también a través del sistema endocrino. Bueno, eh, el hipotálamo al estar conectado con la glándula hipofisaria, sabemos que va a poder regular, me va a poder regular, pues eh, el ciclo reproductivo. Por un lado, ponemos aquí la reproducción. ¿Por qué? Porque me va a producir la liberación de LH, de FSH, de oxitocina. oxitocina. Vale. también me va a poder controlar el crecimiento celular porque tiene es la en bueno ¿no? se va a va a controlar también la liberación de la hormona de crecimiento de la LGH también puede controlar lo que es el metabolismo, a través de la liberación de la TSH. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues regula, tenemos la sed, el hambre, también puede, va a regular, eh, va a regular el estrés, o controla el estrés, a través de la ACTH. Va a regular también el balance hídrico, ponemos aquí balance hídrico y regulará también la temperatura corporal. Bueno, como veis, el hipotálamo y, bueno, en particular la glándula hipofisaria, bueno, pues son unas estructuras que a nivel funcional son eh, importantísimas fisiológicamente hablando. Bien, ¿qué es lo que nos queda por ver dentro del diencéfalo? Bueno, pues dentro del diencéfalo lo que nos queda por ver va a ser el eh, tálamo. Ponemos aquí el tálamo. ¿Vale? Y el tálamo, bueno, pues es la estructura dentro del diencéfalo, la, la que, bueno, ocupa mayor área, es la de mayor tamaño. Bueno, y va a ocupar toda esta zona de aquí que veis parte de aquí, pero ocupa toda esta zona, más o menos, la ponemos así. Vale. Entonces, eh, lo que sí, eh, si yo tengo que ubicar dónde está situado el, el hipotálamo, bueno, pues lo vamos a situar en la zona media de los hemisferios, ¿vale? Y eh, estará formando, eh, asociada a las paredes, ubicada en lo que es la pared lateral del tercer ventrículo. Aquí tenéis en estas imágenes, esto sería el hipotálamo, aquí tenemos, es, bueno, si yo al final lo que hago es retirar toda esta zona de aquí, toda la corteza, ¿vale? Me voy a quedar, bueno, pues con esta estructura que veis aquí, ¿de acuerdo? Y esto sería el hipotálamo. Esta cabeza de aquí que veis sería el hipotálamo. Esta es una vista anterior, Esta vale. es una vista más bien posterior, ¿de acuerdo? Bien, eh, ¿qué función va a presentarnos el hipotálamo? Bueno, pues la función del hipotálamo no es otra que es la puerta de entrada de la consciencia. Es decir, es la estructura encargada de seleccionar toda la información importante que va a llegar, tanto sensorial como motora. Va a decir si esta información es válida o no es válida, ¿vale? y eh, si considera que es una información válida, la va a eh, enviar a distintas áreas, del área del cerebro que le corresponda para que se produzca el procesamiento eh, consciente. Eh, comentar antes de finalizar... Que eh, el tálamo eh, está compuesto por 12 núcleos distintos. Estos 12 núcleos no son más que 12 espacios compuestos por células eh, que están agregadas o apiñadas y que van a tener cada uno pues, una función o una, eh, o reciben, eh, pues, eh, una información de distintas partes del organismo, que luego procesarán y, pues, enviarán a las áreas, dirán si, bueno, pues, si la información eh, es necesaria procesarla o no, y la enviarán al área cerebral, bueno, pues, correspondiente. Pues nada más. Eh, hasta aquí este vídeo sobre el diencéfalo. ¿vale? Os animo a compartir vuestras dudas, bien en clase o bien a través del foro. Hasta el próximo vídeo, chicos. Pero...